Y al final, esas escuelas, por falta de cohesión, por falta de método, así acaban integradas todas en el ministrín, se disuelven en el ministrín, todas las escuelas que había. Y los chinos cuentan un montón de ellas. ciertas escuelas de pensamiento que empezaron muy brillantes. ¿no? Pero al final, claro, que, que yo quiero entrar en tal sitio, si no, no puedo, si no, no me quieren, tal. Van aceptando, bueno, podemos hacer la escuela austríaca formalizada. Eso lo quiso hacer Borges, por ejemplo, en los años 30. Y lo quieren hacer algunos austríacos a día de hoy. Porque, porque si no, claro, los demás economistas no nos toman en serio. Es, es el argumento que dan. Bueno, pues, es decir, pues, la, la formalización puede estar bien o mal, eso podemos discutirlo, eso entiendo, ¿vale? es un debate. Pero no es porque los demás no me quieran, ¿no? Porque hay entre otro aspecto que, que, toca muy bien, que toca muy bien Randall Collins, en otro libro que se llama La sociedad credencialista. No sé si lo conozco explica que la, la, la ciencia moderna no es ciencia realmente, es credencial... ...por lo menos lo, lo que conozco yo que es la ciencia, que, que es la, es la ciencia social... ...no es eh, eh, hacer ciencia, sino por ejemplo yo cuando hablo con... ...con chicos jóvenes de, pues, de economía o de política... ...y hablas con ellos y vienen a la facultad de visitas y los, los saludan... No, ...yo tengo dos JCRs y publiqué no sé qué cuartil... ...y no sé qué cuartil. están hablando, no dicen, a ver qué hiciste... ...no, no, yo hice dos JTR y tal, y tengo un econométrica y tengo un, un tal... ...pero cómo, que, y qué hiciste en ese econométrico... ...no, que importa más la forma que el fondo... ...importa más la forma que el fondo... ...y, y jerarquiza la ciencia por dónde está, no por lo que dice... Siempre digo que Mendel, el padre de la genética... ...escribió sus descubrimientos en una en la hoja parroquial... ...porque era, era cura... ...es menos ciencia eso que si lo publican en, en Science... ...o en, o en Naturro, estas cosas y todas que hay... digo ...es menos ciencia, no? tendrá más difusión... ...a lo mejor está pues, formal, formalmente, estéticamente más acabado... Tal, ...pero es más o menos ciencia... ...es menos ciencia escribir en un blog... ...que escribir un, en, en el American Economic Review... ...no es menos ciencia... ...está, tiene más reputación... Es una señal, una marca de que aquellos sufrieron unas revisiones, pero a priori no es más ciencia una que la otra. Pero nuestra sociedad, por lo menos la que conozco yo, es credencialista y es jerárquica. Lógicamente, la, la, la ciencia es, es más sociología que ciencia. En el sentido de que hay como unos popis en las grandes universidades americanas que marcan las líneas y, los, y va descendiendo lentamente cara abajo, entonces esto lo copian las universidades lo que hacen los popes en Harvard y así lo copian las universidades europeas eh, normales y después se difunde para abajo, hasta que los popes cambian entonces, entonces vuelve a ponerse de moda otra cosa y va bajando, entonces hay que estar como a, como a la moda, como al día porque yo, yo en mi gremio ya lo vi varias veces, ¿no? aquellos tiempos del behaviorismo, del, del conductismo ¿no? después pasó el, no sé qué, el institucionalismo después pasó no sé qué, la teoría de tal. van cambiando las las modas según el, según el tiempo. Pero es credencialismo. No es ciencia de verdad. No es conocimiento de verdad. No, es, no se discute como hacían los bizantinos... ...poniendo el tema encima de la mesa. Discutiendo. No, lo que importa es dónde lo publicas y cuándo lo publicas. Entonces, y la escuela austriaca tiene esta tentación también de, de credencial. Como no nos quieren y tal, tenemos que adaptarnos... ...para que los demás economistas pues, nos quieran. O, o que nos respeten. El, el respeto no se gana, así. Pienso yo. Al final estás autodenigrando tú. Estás aceptando... Si tú tienes una escuela y tienes una, unos principios, pues debes defenderlo o abandonarlo. Si entiendes que no es correcto, tampoco estoy diciendo yo que todo lo que diga yo tenga que ser necesariamente correcto. De momento yo pienso que es así. Pero la idea es, si yo pienso que una cosa es correcta, tampoco tengo que abandonarla? Para que los demás me quieran. Lo que tendrás para que yo abandone esto, tendrás que convencerme que estoy equivocado, que puedo estarlo. Pero la idea es, es esa, ¿no? Entonces, es una sociedad, pues esto, como de credencial. A ver, yo tengo... soy tal y soy doctor en tal, entonces sé más que tú. Soy doctor en, en tal universidad de la IBI y tú y soy más que tú, que eres universidad de la segunda, y yo soy más que... No, tampoco. Depende de lo que diga usted. Pero, si se fijan, es así. Y tener un doctorado, un MIT, una, una universidad de tres, así, parece que es más que tenerlo en otro sitio. Presumiblemente se entiende que una persona allí pues, tiene ciertas características, pero no es a priori mejor que el otro. Son signos, señales, pero no, no, no nos dice nada de la calidad de la ciencia de las personas. Se puede hacer perfectamente ciencia aquí en Santiago, en, en Becerreao, en, en cualquier sitio, sin problema. Si lo haces bien, no, no tiene por qué problema. como lo hizo Mendel, por ejemplo, en su momento. ¿no? En su parroquia, hacía allí los cálculos con sus guisantes y cosas así, y los escribió allí en la hoja parroquial, en una especie de... Ahora se recuperó y se editó, ahora está editado bien editorial fines fines, de hojas de parroquial, pero lo escribió allí y fue con un pezo de la darse a conocer. No es el mejor sitio para darse a conocer, obviamente, pero, es, pero es, eh, no le quita la calidad al, al, al, al escrito por estar escrito allí. Y ese, y ese credencialismo muchas veces nos afecta a nosotros también. Yo, yo entiendo perfectamente, porque este debate ya, ya lo tuvimos muchas veces, que los jóvenes, claro, quieren integrarse en la academia o quieren prosperar y, y ven, que, ven que tienen estos problemas con la... ...con la no aceptación de nuestros medios... ...porque dicen, claro, somos... ...somos pseudocientíficos, somos no sé qué... ...porque no usamos matemáticas... es otra cosa cambiante... ...a Oteling, por ejemplo... ...el teórico del medio ambiente... ...que Oscar conocerá bien... ¿no? ...le rechazaron los, los artículos... Porque, ...porque estaban con matemáticas... ...en los años 30, se los rechazaron... el que en principio puede ser absurdo, ...tan absurdo como lo otro... ...ahora te lo rechazan por no tenerlas... ...no... Pero, claro, la escuela austriaca... ...como todas no veo excepción tiene la tentación o el peligro de eh, asemejarse a las escuelas chinas antiguas, en el sentido de que empieza muy bien, empieza a comer muy bien pero la gente ya joven después por disputas entre maestros o por, sobre todo, por disputas por la herencia del maestro, ¿no? a ver quién se queda con la, con la primogenitura ¿no? entonces dis, disputan disputan por ese, por ese tipo de cosas. Pasó con Misis, por ejemplo. Las disputas que hubo, una de las divisiones que hubo en la escuela austriaca fue por, la, por el legado de Misis. Los kirnerianos austriacos, que les llamo yo blandos, ¿no? los austriacos de Nueva York y los austriacos de George Mason y los, y los, y los otros discípulos, los de Rothbard, ¿no? los del Mises Institute, y los, que, yo, que son los que me gustan a mí, los que, los que le gustan a Juan de Bourbon. ¿No? que no hay disidencia en ese aspecto creo que, no la, creo que no la hay por lo menos y si la hay no se dio a conocer aún a ver, entonces ¿cuál es la consecuencia de esto? porque por integrarse en el mainstream en la escuela austriaca ahora eh, o, o buenos integrantes de la escuela austriaca es una cosa confusa o lo que es austriaco a día de hoy es una cosa confusa, porque mucha gente, yo veo el Congreso de Economía Austriaca aquí en Madrid, bueno, pues hay, hay cosas que, que yo vi allí que son, para mí son confusas. ...es decir, ¿no? un, Usan métodos formales, usa, usan pues, regresiones, us, usan un tipo de cosas, bueno, que pueden usarse, no estoy diciendo esto, pero en un ambiente austriaco ya me, ya me, parece, ya me parece distinto, ¿no? No, no es que tú no puedes usar regresiones, que no puedes usar matemáticas, no puedes hacer cosas, es un, es un debate legítimo y ahí está. La otra cosa es que un austriaco... <coughs> use esos métodos, entonces ya para mí automáticamente deja de serlo, no cuando tiene nada de malo, pero porque quiere ser austriaco y al mismo tiempo usar los métodos, ¿no? Porque esa manía de querer hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Porque la, cuando usted hace algo de prestigio, precisamente es porque es rigurosa en sus métodos, entonces vemos un montón de, de confusiones, uso de agregados, por ejemplo, uso de estadísticas, eso no es, no es, como, es uso de nacionalismo metodológico, por ejemplo, ese tipo de, de conceptos, que, repito, pueden discutirse, pero no son propios de la... ...de lo que entiendo yo que es la escuela... Porque se, ...sino que se van abandonando, se van relajando... ...se van usando cosas y también hay debate... ...igual que en los años 30... ...por el uso del formalismo en la, en la escuela... ...y algún, un volumen reciente... De, ...que editó creo que en homenaje a Salerno... ...ya sabían un, algunos que había que usar... ...había que adaptarse a la, a la academia... ...que si no se rían de nosotros, si no nos tomaban ese, si no ese... ...cuál es el problema... Es que ...la mayor parte de las escuelas de pensamiento... ...no, las tomaban en serio al principio, casi ninguna... Y de hecho, la escuela austríaca en su momento... ...fue el mainstream... En los años 20 30 era el Packer Perdió ese peso, por, por, por motivos que se pueden explicar después, pero básicamente ese era Meistlin y se lo perdió, y ahora, pues porque era integrarse se pierden los principios. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Porque es una cosa que me gusta a mí, por lo menos, discutir. ¿En qué consiste la escuela austriaca? ¿No? no es defender el liberalismo, aunque sí, y desde, no es defender eh, así el mercado o, o, es de, o es defender así un estado pequeñito, una cosa así, no, no es eso. Es un método de investigación o de análisis, en este caso de la economía y de las ciencias sociales. Mis, básicamente la plaseología es la economía, eh, yo creo que es, se puede extender el análisis a, a, muchas, a muchas otras ciencias sociales, por lo menos algunos de sus principios. ¿Y qué consiste básicamente el método de la escuela austriaca? Tal como lo formula, por ejemplo, por ejemplo, Menger. Menger en este aspecto metodológicamente muy bueno. Y no solo esto, porque el método es algo central a la escuela austriaca. Todos los austriacos escribieron de método, o tienen algún tipo de escrito sobre método, y la escuela austriaca nace como tal escuela con un debate metodológico: el método en el straight con, con lo, contra las y los Moller y los historicistas. Pero es un debate metodológico. Mises escribe de método. A la acción Humana le dedica 100 o dos otras páginas de, de, de método, si no más, y después tiene tres, tres o cuatro libros solo de método. Rodbard incide mucho en el método. Hoppe incide mucho en el método. Hayek, aunque creo que está equivocado con eso de la evolución, por lo menos en, par en parte, también incide mucho en el método. Hmm. Entonces, ¿cómo vamos a olvidar el método? ¿Cómo, cómo vamos a olvidar esto? No, la gente piensa que es, que es eh, economía de mercado, defender así, bajar los impuestos y... <risa> No, y reducir un poco el IVA y estas cosas. No es eso. No es eso para, para los chicagos o para los, o para los, así, los neoclásicos, así, ese tipo de gente. Así que, pero nosotros no. Entonces es un método muy estricto. Desde la, de la ilustración, nosotros estamos eh, ante un imperante positivismo ¿no? que en muchas veces creo que se ha ido de, de, de mambo, como decimos acá y ha tenido un enfoque muy hacia lo científico, muy hacia la verificación empírica, que ha, de alguna manera, descalificado ciertas ciencias sociales, hasta el punto de que quizás una persona que estudia filosofía le llamamos, ah, es un hippie, es un vago, ¿no? Entonces me parece que no es que, eh, digamos, lo, los liberales no han supido comunicar los debates en cuanto a la cultura o en cuanto a, o a la ética, sino que a la gran mayoría de personas ya no les interesan esos debates. Eh, y entonces me parece a mí que los debates relacionados con la cultura, con el impacto que, por ejemplo, podría tener la, los medios de comunicación, es un debate que agarraron los marxistas. Y no creo yo que esté relacionado con, con una especie de conspiración eso, sino que simplemente eh, ellos han tenido otra cosmovisión que ha sido mucho más simpatética a ese tipo de debates. Me parece que nosotros estamos, muy, o que Occidente se concentró muchísimo en, en, el, en el debate empírico, en el debate científico, y dejó muy de lado las otras ciencias, que en muchos casos las descalificó, eh, que son, vendrían a ser las ciencias sociales, que vendría a ser la, la, la filosofía, la historia, eh, y es algo como que no, no le hemos dado tanta, tanta importancia, y yo creo que va por ahí, eh, digamos. Al término general, ¿no? No, no, sí, se entiende, aquí estamos hablando con, con, con brocha gorda. Pero a pesar de eso, si, si me, para ser abogado del diablo, a veces he escuchado que se, se acusa a la, a la escuela austríaca de ser acientífica o no, o no científica con su, con su teoría subjetiva del valor. Y, pero tú estabas diciendo que hemos hecho un análisis demasiado científico. No, no sé si podríamos hablar un poco de eso, pero no sé si termino de entender cómo, por qué eh, se nos acusa de, de ser, o, o se acusa a la escuela austríaca de, de no ser científica. Ah, bueno, correcto. Bueno, va en realidad por, por una dirección muy similar a, a lo, que, lo que acabo de comentar. ¿no? Es decir, eh, desde la ilustración, pensá, por ejemplo, en Augusto Comte, ¿no? Augusto Comte, eh, y, en, y de alguna manera eh, el conde de San Simón plantean de alguna manera que, ok, ya está, la revolución francesa, ya está, de alguna manera estamos pasando a la modernidad, abandonemos todo lo que era tradición, eh, digamos, religión, la filosofía clásica, y dediquemos, ¿no?, a, a la ciencia, ¿no?, a, a, al poder de la razón. Y lo que plantea Comte, por ejemplo, ¿no?, es... Eh, llevar el estudio de las ciencias sociales prácticamente con la mecánica de Newton, ¿no? Es decir, llevar a Newton a todos los elementos y todas las ciencias de, que, que existen. Y esto es algo que, por ejemplo, Mises critica eh, muy bien en la, en la acción humana, ¿no? Ya desde el comienzo dice, ok... No es que nosotros, por decir así, estamos en contra de la ciencia, por supuesto que no, pero nosotros queremos separar que no todo, digamos, se basa en, en estudiarlo como Newton, no todo se puede reducir hacia ecuaciones, hacia, hacia el tema de la, de la evidencia empírica, y bueno, ahí nos podría servir un poco eh, algunos autores que hablan mucho de Popper, ¿no? de, de cómo la filosofía y la ciencia fue avanzando y, y fue abandonando un poco esta postura, digamos, muy hostil hacia cualquier cosa que no sea... Un, un planteamiento matemático. Y la escuela austríaca cae en estas acusaciones porque al, la escuela austríaca al tener un sistema que escapa un poco de lo que vendría a ser la verificación empírica, ¿no? porque cuando hacemos un análisis praxiológico eh, estamos obviando un poco el tema de la, de, de la idea de experimentos continuos que verifiquen nuestras hipótesis, ¿no? Entonces, eso quiere decir... Que, que, que sí, que creo que también la, la escuela austríaca es, por decir así, una, una víctima más de, de un cierto positivismo que ha sido muy crítico con cualquier cosa que no se adapte a, eh, digamos, una, una visión muy positivista que se basa solo en, en, en, en, la, en la evidencia empírica, solo en los experimentos y solo uh -huh. en, en, en ese testeo empírico. Claro, entonces, para, para concluir y para que también lo entiendan los espectadores, entiendo que la, la hablamos antes de espontaneidad y yo creo que en realidad esta es la, la palabra clave. Es decir, uh -huh. lo que te vienen a decir los liberales y los austríacos y demás es que la sociedad no se puede planificar de arriba a abajo, sino que tiene que ser de abajo a arriba... Conforme, de manera evolutiva también, que es un concepto muy heyequiano, pues vaya organizándose la economía, vayan organizándose las, las normas y demás. Va, van por ahí los tiros, ¿no, Tomás? Exactamente. Y además que la acción humana, eh, eh, o, o en realidad nuestras interacciones sociales, no pueden reducirse a, a, un, a un análisis puramente matemático y de texto empírico. no mm. Es como, hay algo más ahí. Hay un lenguaje quizás de, de tipo más lógico, hay otro tipo de razonamientos y, y bueno, un poco muchos de los liberales, al menos de, en lo que tendría ser la escuela austríaca, van por ese lado. No tanto con, con ese intento de, de, de planificar la sociedad y, y de reducir nuestras interacciones simplemente a, a las uh -huh. ciencias duras. Y después, otro rasgo más que tiene es el de la... Y que más llama la atención a, la, a los de fuera es, es que no usa ni matemáticas ni usa estadística. Por lo menos no le gusta el uso de la matemática, no le gusta el uso de la estadística. Por varios motivos. Uno pero que acabamos de apuntar antes, no porque después, por ejemplo, muchos tenían formación matemática. ¿eh? Mendía tenía formación matemática. Y por ejemplo, Rothbard, no sé si lo saben ustedes, tiene dos libros publicados de matemáticas. Aparte de eso, tiene dos libros publicados sobre matemáticas, para que nosotros no los leamos, pero tiene y normalmente tuvieron casi siempre buena formación, no es por el conocimiento, sino que veían que aquello no se podía adecuar bien a la, a la formalización, por ejemplo. Porque la formalización en muchos aspectos implica, tal, tal como se funciona, que tú actúas como una función. Tal comportamiento, A más 2B más 2C, tal. ¿no? Y, y, y tú que te comportas así, como si tienes un comportamiento funcional. Y, o sea, niega en cierta forma el libre albedrío. Porque sino es, parece, porque okay. la, la lógica, eh, Miroski, por ejemplo, pero otros autores como amadai o, ¿cómo se llama este?, Frank Fisher, tenemos unos trabajos muy buenos explicando cómo buena parte de esta ciencia social matemática de ahora no fue solo un invento científico, sino son inventos, Miroski lo demuestra, financiados por la Comisión Cowles para crear un tipo de ciencia neutral, ciencia social neutral. No, que no es politizada, que es así porque es así. ¿no? Que hay, tiene que, hay que intervenir en la moneda y hacer un 3% de moneda de la porque es así. Es. Y, y para decir que es así, lo neutralizan. ¿Y cómo lo neutralizan? Con lenguaje matemático. Que es un lenguaje aséptico. Ahí no hay adjetivos, no hay, no hay, no hay valoraciones, no hay nada político, todo queda como muy aséptico. Entonces, se usa de forma política pues, un lenguaje que es, que es perfectamente válido, como el de las matemáticas, pero se usa para esto. Entonces, toda la ciencia política positiva de Rick, por ejemplo, toda la economía de Chicago, que pues, hay Mirowski se ceba mucho con ella. En, en un libro que se llama eh, The Roth to Monpolerini, otro que se llama The, the Making of the, the Chicago School. Para <risa> más, más, como sabéis cómo es él, no que le gustan mucho estas cosas. Entonces, claro, va criticando la, la formalización matemática, va criticando este tipo de cosas, además... O, o el mismo Randall Collins, un trabajo que se llama Statist Statistics of Words, explicando por qué, ah, por, por qué no encontró nunca un libro de matemáticas con el título de matemáticas. O sea, Ras, eh, principio de matemática, ¿por qué no lo pones con notación no, Y además dice que todos ellos siempre cuentan, el libro de matemáticas siempre cuentan con unas cuantas páginas en letra al principio para explicar de qué va y después... después y si ven un artículo académico de economía matemática, ve que siempre tiene un trozo en letra, explicando lo que está haciendo y después hace el resto. Pero si lo otro, porque tampoco, nunca me enseñaron un paper de, de economía matemática con el título de matemática. ¿A qué no? Porque no son capaces. Porque hay cosas que no son capaces de expresar así. ¿No? Y, y entonces va, va explicando todo esto, y, y todas las estadísticas y todo el tipo de grado como explicamos antes ¿no? las estadísticas decía que se traen aquí desde el gobierno porque es, es, son, normalmente se usan no para conocimiento, no, no todas obviamente pero muchas de ellas se usan para intervenir siempre digo que el, me contaron una vez que el gobernador de Hong Kong prohibió las estadísticas las prohibió, en su, en, cuando eran en los tiempos de la, de la colonia, las prohibió y nunca tanto creció Hong Kong porque decía él, ¿de qué me vale a mí saber que el distrito de Kowloon, por ejemplo, crece el doble que el distrito de, cualquier otro distrito de Hong Kong? ¿No? ¿O qué me sirve saber, por ejemplo, si los rubios ganan más que los morenos o los altos más que los bajos? ¿Para qué lo quiero saber? Para ver que hay una desigualdad, después que recorregiráis el distrito de Cuauhtémoc crece menos, entonces hay que hacer una política de fomento de Cuauhtémoc. Y decía que eso era una fuente continua de conflicto. Todo, todo ese tipo de conocimiento estadístico, aparte que no, no tenía utilidad real para entrar era una fuente política de conflicto, en el sentido de que estaban todo el día discutiendo a ver quién era más, quién era menos, y desde que se mide eso, se genera el conflicto social. Porque claro, los rubios ganan más que los, eh, los morenos, los gordos más que los flacos. Ya se crea un colectivo de flacos luchando contra esa, <risa> contra esa discriminación y cosas por el estilo. ¿no? Entonces, que hay que intervenir, haciendo una prima positiva a los flacos para que ganen igual que los gordos, y cosas así por el estilo. Pero se puede con cualquier colectivo, y se hace, y lo sabe perfectamente. Por eso los prohibió. Son una herramienta del Estado y por eso lo, lo, lo, lo critica Bueno, entonces, lo que defienden es el razonamiento verbal, porque entienden que es el razonamiento, ya que si se puede traducir de la letra a la matemática, también se puede traducir de la matemática a la letra. Si es tan bueno uno como el otro, ¿por qué tiene de malo el verbal? Si es tan bueno uno como el otro. Claro, si me dicen que es más riguroso, que es más... Exacto, y así primero hay que definirme qué es más riguroso y demostrarme matemáticamente qué es más riguroso. Porque yo me acuerdo de una discusión con otro: ¿De que la matemática es más rigurosa? demuestra más matemáticamente que es más riguroso. <coughs>